Quiero darte la bienvenida a este nuevo módulo de, de cada uno de los 13 pilares, principios de la filosofía del éxito de Napoleon Hill. En este capítulo y en este, en este módulo trataremos tal como hemos visto anteriormente, eh, el primer pilar. El primer pilar y la base de toda esta filosofía es el deseo. Voy a explicar puntualmente de qué es el deseo, qué es el deseo, qué es lo que se refiere en Hill cuando habla en, en el libro de piensa y hágase rico y de qué manera nosotros podemos aplicar este deseo a nuestra vida, de qué manera podemos enfocarnos y basarnos en ese deseo ardiente para empezar a completar un plan y ese plan llevarlo a las acciones y evidentemente complementarlo con cada uno de los pensamientos que tenemos. Y en este principio eh, hablaremos de lo que el autor menciona como los seis pasos para transformar el deseo en riqueza. Trataremos cada uno de los pasos y bueno, tal como tú lo tienes en tu material impreso, eh, es indispensable que tengas esta hoja referente al capítulo porque vamos a ir rellenando juntos cada uno de estos seis pilares el objetivo al final de este módulo es que tú puedas tener claramente definido cuál es tu deseo yo tengo mi deseo que lo, lo tengo impreso en diversas eh, cartulinas lo tengo a lo largo de la casa además del mapa de sueños y además de mi objetivo tengo mi declaración que día a día voy escribiendo que día a día si bien el autor nos recomienda que la leamos yo Voy un paso más, un paso más allá y en lo que, lo que trato de hacer es cada día de mi vida intento escribir mi declaración. Intento escribir mi declaración una vez al día, dos veces al día, junto con cada uno de mis objetivos. Mis objetivos con mi declaración van de la mano y evidentemente, bueno, eh, agradecimientos. El objetivo de todo esto al final es que tú empieces una rutina y una disciplina con la cual día a día puedas seguir una serie de pasos para poder transformar ese deseo en riqueza. Y es lo que vamos a hacer. Así que si estás listo, eh, vamos adelante. Al final del capítulo te leeré cómo queda mi declaración para que puedas basarte en ella y puedas eh, ir comparando. Igual recuerda que estamos para ti disponible para lo que necesites. Cuando hablamos de los seis pasos para transformar el deseo en riqueza tal como explicamos anteriormente cuando hablábamos de piense y hágase rico, entendemos y comprendemos que todo se basa en ser, hacer, tener. Hablábamos de, cuando hablábamos eh, anteriormente, y voy a hacer un, un, un pequeño resumen, cuando hablábamos del título, piense y hágase rico, entendíamos y comprendíamos que las personas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 ¿Quién es la persona del millón de dólares? Andrés Larrota, del 3 millones de dólares o de euros este año, ¿quién tiene que convertirse? ¿Quién tiene que ser? ¿Cuáles son los valores principales que tiene que tener? ¿Cómo tiene que pensar? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Qué acciones eh, tiene que tener día a día para poder llegar a ser la persona que tiene que ser, valga la redundancia, para poder tener? Pero antes de eso hablábamos de, evidentemente del pensar, el pensar viene evidentemente pues por pensamientos pero como sabemos estos pensamientos a la larga se convierten en acciones qué tenemos que tener en nuestra mente para poder actuar, para poder hacer y bueno, evidentemente tal como explicamos aquí, poder hacer y aquí es donde viene este, este gráfico que tanto me encanta ser, hacer, tener, desde esta filosofía lo involucramos eh, completamente este este caso y aquí en los seis pasos para transformar el deseo en riqueza entenderás el porqué primer paso para transformar el deseo en riqueza en tu en tu módulo en tu material de trabajo por favor vayamos el primer paso el autor nos estable nos dice literalmente establece en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas no es suficiente con dice, de, con decir quiero mucho dinero y aquí voy a hacer énfasis en lo siguiente la gran parte de las personas, y este número es un número que, que, que oficialmente lo hemos visto, aproximadamente el 88% de las personas no sabe lo que quiere. Andrés, ¿por qué dices eso? Todo el mundo sabe lo que quiere. No, no todo el mundo sabe lo que quiere. El promedio de las personas sabe lo que no quiere. Sabe con exactitud que no quiere deudas. Sabe con exactitud que no quiere alguien celoso a su lado sabe con exactitud que no quiere alguien que le grite sabe con exactitud que no quiere trabajar en algo que no le guste sabe con exactitud qué es lo que no quiere sabe qué es lo que no le gusta a nivel general yo no quiero ser gordo es un ejemplo de las personas 31 de diciembre todo el mundo quiere al gimnasio ¿por qué? porque es que no quiero estar en gordo caso contrario de pensar en lo que queremos ¿Qué debería pensar la persona antes del 31 de diciembre? Quiero ir al gimnasio porque quiero estar en forma. Porque quiero pesar tantos kilos. Quiero una persona, cuando hablamos de relaciones. ¿Quién es la persona que quieres? Yo no quiero a alguien que no me grite, a alguien que no me cele, alguien que no se moleste porque salga los viernes y sábados con mis amigos. ¡No! Tenemos que empezar a pensar cómo piensan la la, las personas. ¿En qué es lo que deseamos? Porque recordemos que hay una diferencia entre querer y desear. Y es la diferencia entre este querer y desear va a ser que actuemos. Y estos actos vienen derivados de nuestros pensamientos. Y estos pensamientos a la larga vienen como consecuencia de este deseo tan intenso que nosotros tenemos. Y me encanta porque, porque el autor menciona que en, que en determinado punto nuestro deseo tiene que ser tan fuerte, tiene que ser un deseo ardiente que no se apague tan fácil con el viento. Una llama cualquiera, vamos a poner una llama, eh, una llanita, una llama de fuego pequeña se apaga muy rápido con la, con la primera con el primer soplo del viento y esto es lo que ocurre con las personas que no tienen claro qué es lo que desean precisamente por eso es que tenemos que enfocarnos tanto en describir con exactitud qué es lo que queremos para que esta llama pueda ser lo suficientemente fuerte vamos a suponer que realmente estos son llamas que no se pueda apagar con facilidad y que tú puedas tomar cada uno de los pasos necesarios para poder transformar tu deseo en riqueza. Y es lo que vamos a ver. Anteriormente estuvimos hablando de la rueda de la vida. Y hablábamos de que el ser humano tiene diferentes ocho diferentes áreas en las cuales se enfoca. Y desde la filosofía del éxito de Napoleon Hill planteábamos que ¿qué es riqueza. Y planteábamos que la riqueza o la abundancia es tener un equilibrio en cada una de estas ocho áreas de la vida. La pregunta en puntual es... ¿Por qué hablamos de cantidad de dinero? Es una de las preguntas que muchos de ustedes hacen o no comprendemos cuando estamos estudiando esta filosofía del éxito de Napoleon Hill. Y es, si definimos riqueza como no solamente dinero, ¿por qué nuestra declaración va enfocada con dinero? Les voy a responder el Nosotros definimos todo eso desde el punto de riqueza, desde el dinero, ¿por qué? Porque es medible. Porque muchas personas... Pueden decir, yo quiero amor, ok, perfecto, todos aquí en esta sala o 300 personas te vamos a dar amor. Pero ¿cuándo tu objetivo de amor está satisfecho? ¿En qué punto? No es medible, es muy ambiguo. O yo quiero eh, mucho... Cariño, yo quiero mucha felicidad. Sí, pero todo eso, ¿cómo mides y cómo sabes que estás en el punto exacto y has cumplido tu objetivo? Entonces, tal como vamos a ver ahora en los seis pasos para transformar el deseo en riqueza, el tercer paso nos dice la cantidad, la, eh, la, la fecha. Entonces, nosotros estamos midiendo tal como lo hace una multinacional. Nosotros vamos a considerar que tú, durante este ejercicio, eres una compañía multinacional. Y el objetivo de esto es que te pongas objetivos. Te establezcas objetivos eh, numéricos, tanto en fecha como en cantidad de dinero. Y vamos a establecer en el primero y tercer paso, para qué fecha quieres qué cantidad de dinero. ¿Con qué objetivo? Con que cuando llegue esa fecha, tú tengas determinada cantidad de dinero. Y si por ejemplo te has establecido que quieres, me estoy inventando algo, que quieres 100 mil dólares en tu cuenta bancaria de aquí a un año, Sabemos si en un año exactamente vas a tener esos 100 mil dólares. Si tienes 98 mil dólares, vas a saber que has cumplido tu deseo parcialmente, me estoy inventando, o que no lo has definido concretamente. O caso contrario, si tienes 50 mil nada más y pediste un millón, sabes que no has logrado tu deseo y haremos el análisis puntualmente de por qué no has cumplido tu deseo, porque tal como les decía en un principio, garantizo y doy fe ciega, tal como lo hacen cada una de las personas que que salen en nuestro movimiento cada una de las personas, Bob Proctor, Barbara Corcoran, Sharon Lecter, gran cardón, que dicen que si tú sigues cada uno de los pasos de la filosofía del éxito de Napoleon Hill, lograrás tu deseo. Lograrás cumplir tu deseo. Pero ¿qué hay que hacer? Seguir esos pasos. Y es por eso que hemos decidido crear este, este, este curso. Entonces, no siendo más el primer paso, tal como te dice, describe exactamente la cantidad de dinero que tú quieres tener. Hay un ejercicio muy puntual, en un seminario ocurrió. Y alguien decía, quiero dinero. Sí, quiero dinero. Genial, quiero dinero. ¿Cuánto dinero quieres? No sé, quiero mucho dinero. ¿Y qué es mucho dinero? De pronto, si yo soy en Colombia, hablo de que mucho dinero puede ser 300 dólares al mes o 1.000 dólares al mes, pero es que eso en España no alcanza nada. Pero es que en Estados Unidos mucho menos porque un salario promedio es de 2.400 dólares dependiendo del estado en el que esté. O por ejemplo, en Venezuela, 300 dólares es mucho dinero comparado con Colombia. Pero en Argentina, caso contrario. Entonces, el primer paso de todo esto es definir la cantidad de dinero. Vas a definir muy puntualmente la cantidad de dinero y no basta con que definas quiero 300.000. ¿300.000 qué? Estoy hablando de este video, tenemos 25 diferentes países con, con idioma hispanohablante como principal idioma y tenemos diferentes monedas. Euros, dólares americanos, el, el, el peso colombiano, los soles, el peso argentino, el bolívar, el boliviano. ¿De qué hablamos? Define la cantidad exacta de dinero, tómate unos minutos, dale pausa al video mientras que vas pensando la cantidad exacta de dinero que tú quieres. No pienses en nada más y establece la cantidad exacta de dinero. Dale pausa por unos segundos a este video y cuando lo tengas listo, continúas. Lo vas a tomar nota en tu material. Si ya has regresado y ya tienes la cantidad de dinero exacta, pues podemos pasar evidentemente al segundo paso. Tal como hablamos, si quiero regresarme porque quiero volver a hacer énfasis, ya empezamos a definir qué es lo que quiero tener. Ya empecé a definir qué quiero. X cantidad de dinero. Yo aquí no voy, a, no voy a jugar con ninguna cantidad de dinero para que no nos pongamos en puntos comparativos. Porque de pronto muchas veces lo que ocurre en los seminarios es que alguien dice, quiero un millón de dólares. Pero es que el de al lado solo quiere cinco mil dólares, le basta con cinco mil dólares, pero el de al lado le basta solo con mil dólares. Y el de mil dólares empieza. ¿Será que yo estoy pidiendo muy poco? Y el de mil dólares, oye, yo estoy pidiendo mucho. Y el de un millón de dólares, ah, esas mentes pobres. Y empieza una, un conflicto con nuestra propia mente que te empieza a sabotear para que no logres el objetivo. Entonces, para esos efectos, sencillamente lo pondremos con X cantidad de dinero. Tú en tu casa, en tu hogar, tienes ya establecida la cantidad de dinero. Y bueno, estamos empezando a establecer cuál es tu objetivo, qué es lo que tú quieres tener. Posterior a eso vamos a dar el segundo paso. Este es un paso muy interesante y no quiero que confundan. Ahí voy. El segundo paso es, ¿qué vas a dar a cambio? Recordemos que el segundo y el cuarto paso son muy similares en cuanto se refiere a la descripción. El segundo nos dice, ¿qué vas a dar a cambio? Y el cuarto nos dice, ¿qué es el plan? Una cosa es, y vuelvo a, este, a esta parte de aquí, en el que vas a dar a cambio es, ¿en quién tienes que convertirte? ¿Qué actividades día a día tienes que ser? Porque recuerda que para obtener esa cantidad de dinero tienes que convertirte en alguien, tal como lo hemos hablado. Para yo ser una persona del millón de dólares, es que tengo que convertirme en una persona del millón de dólares. Y eso poco a poco lo vas a ir viendo. Yo no sé si en este momento tú hablas de cientos, de miles, yo no sé si hablas de miles, yo no sé si hablas de millones o de miles de millones. O sencillamente de 10, 20, 30 o 100 dólares. No lo sé. Pero cuando uno va avanzando en el proceso conforme uno va expandiendo su conciencia conforme uno va entendiendo y comprendiendo más cosas conforme uno va aumentando el nivel de pensamiento, uno empieza a hablar en niveles mucho más grandes. A mí me pasó. En mi proceso yo al principio hablaba de 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares y llegaba hasta ahí. Eso lo hablaba cuando hace muchos años. Luego empecé con miles de dólares. Y ya era mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil, siete mil, ocho mil, hasta llegar a diez mil. Ya hablaba de esas cantidades como si fuera algo normal y ya le cien, doscientos, trescientos, ya me parecía algo entre comillas que ya había pasado. Pero luego de los miles ya empecé a multiplicar y ya era diez mil, veinte mil, treinta mil. Y así vas elevando tu nivel de, por así decirlo, la, el tamaño de tu bote del pensamiento y de la cantidad de dinero que puedes percibir. Y exactamente lo mismo ocurre aquí. ¿En quién tienes que convertirte? Tienes que aumentar esta, esta capacidad de tu, de tu cesto. Tienes que aumentar la capacidad de tu cesto la capacidad de tu billetera. De pronto tu billetera tiene una cantidad límite para poder meter. Si yo te doy un millón de dólares, de pronto no alcanzas a meter ese, ese millón de dólares dentro de tu billetera. Tendrás que comprar un maletín mucho más grande. Exactamente lo mismo ocurre con el pensamiento. Hay un límite en la cantidad de dinero dependiendo de la forma de pensar dependiendo de los actos que tengas, de la forma y las actividades, costumbres y también cómo te rodeas, de quién te rodeas. Lo vamos a ver en cada uno de los módulos siguientes. El punto es que en este segundo paso empecemos a ver en quién tengo que convertirme, qué voy a dar a cambio. En el cuarto paso, me lo digo para que no tengas la confusión ahora que vamos a dar, hablamos del plan. Más adelante vamos a hablar del plan. Por el momento vamos a empezar a hablar del ser. Y tal como nos dice el material que tienes, determina... ¿Exactamente qué es lo que vas a dar al cambio del dinero que ambicionas? ¿Por qué? Porque hay una premisa universal. No se puede obtener nada sin dar algo a cambio. Entonces tú ya has vendido X cantidad de dinero. ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Quieres claro qué es lo que vas a dar a cambio? ¿Sabes con exactitud qué es lo que quieres? Dale pausa a este video y, y anota qué es lo que vas a dar a cambio. Te voy a dar algunas ideas. De pronto para Andrés lo que tiene que hacer todos los días es leer. Andrés todos los días tiene que meditar. Andrés todos los días tiene que agradecer. Es una de las cosas básicas que hago y tal como te lo mostraba. Yo tengo mi libro de los agradecimientos, mi cuaderno de los agradecimientos. Y todos los días de mi puño y letra, en la mañana y en la noche, todo con fecha, escribo cinco cosas por las que doy gracias. Luego escribo mi declaración. Mi declaración, me siento feliz y agradecido porque pam, pam, pam, pam luego te la voy a leer al final de, de, del ejercicio. Y luego de eso escribo 13 diferentes objetivos. El día de hoy tengo 13 principales objetivos para este año y los escribo todos los días. Entonces Andrés, para ser la persona de la cantidad de dinero que yo quiero convertirme, tengo que todos los días leer, tengo que todos los días agradecer, tengo que todos los días entrenarme con los mejores, tengo todos los días hacer ejercicio, tengo que todos los días sonreír. Yo Sonrisa, la, mejor, la mejor arma que yo tengo es mi sonrisa, tengo que descansar correctamente y no es la cantidad de horas que tengo que descansar, me basta con descansar tres o cuatro horas y lo hago, meditar tal como les he dicho, entrenarme con los mejores, tengo que rodearme de personas correctas, en un principio y al el principio de mi desarrollo entendí y comprendí que en un principio me tocaba alejarme de algunas personas, y afortunadamente muchos de ustedes que empiezan a ver este curso en este tiempo de atípico, donde estamos en, en cuarentena, en casa, es un buen momento para empezar. ¿Por qué? Porque estás formando. Si ustedes supieran la cantidad de dinero que yo invierto en cursos, es parte de lo que yo tengo que hacer. Es parte de lo que yo tengo que hacer para convertirme en esa persona de, en mi caso, esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tómate unos minutos, dale pausa al vídeo y cuando tengas completo el primero y segundo paso, volvemos al tercero. Hola de nuevo, me imagino que estás aquí. Bueno, si no, sencillamente seguimos. El tercer paso es definir una fecha concreta. ¿Por qué? Porque estamos dándole forma, y regreso a este punto, al tener. Somos una multinacional. Somos una compañía multinacional. Las compañías multinacionales, todos los fines de todas las semanas, tienen junta y definen cómo van con respecto a su gran objetivo. ¿Y es lo que tú vas a hacer con este punto? Tienes que definir puntualmente cuál es la fecha para la que lo vas a tener. Entonces, me imagino que aquí en lo que vas a dar a cambio ya tienes. Una, dos, tres, cuatro. No lo sé. No hay una cantidad definida de cosas que tú tengas que hacer. Pero te garantizo que si en este momento no tienes la cantidad de dinero que, que, que pusiste, es porque no eres esa persona todavía. Es decir que tienes que hacer varias cosas para llegar a ser esa persona. En el tercer paso, vamos a establecer la fecha puntual. Establece una fecha. Un año seis meses, año y medio, te recomiendo poner un objetivo lo suficientemente ambicioso que te haga soñar, que te ponga nervioso, pero que tú sepas y estás seguro de que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque el segundo pilar es la fe y ya vamos a ver de qué manera se relaciona con eso. Pero el punto de todo esto es, establecer un tiempo. Yo recomiendo no hacerlo a 5, 20, 30 años, sino de pronto ese objetivo que tienes a 10 años, disminuyelo y ponlo en pequeños pasos. ¿Por qué? Porque de pronto te aburres de hacer algo y no recibir nada a cambio. Entonces mi sugerencia es establece una fecha en los próximos meses. Da un tiempo, un año, año y medio, dos años. ¿Para qué? Para que en cinco años no veas nada de resultados. Porque eso es tan poderoso que funciona así. Entonces básicamente el punto es, repito. Establecer un objetivo que sea lo suficientemente grande, que te ponga nervioso pensando que tengo que dar un esfuerzo por hacerlo, que te ponga un poco, o no sé, que te ponga a temblar, pero que tengas seguridad de que lo vas a conseguir. Pero con la fecha, ponerlo no lo, no, no una fecha tan lejana. Porque muchas veces tengo personas que en mis seminarios vienen y me dicen eh, voy a ponerte un objetivo a 10 años, 15 años? Oye, de pronto lo que pasa es que en 15 años, en... en te has olvidado y dejas de hacer el sexto paso. Dejas de hacer cada una de las cosas porque tu mente te va a sabotear. Te garantizo que lo que va a ocurrir es que tu mente te va a decir que no es posible hacerlo y va a buscar 300.000 excusas para que dejes de hacer esto. Yo durante los últimos años lo he hecho. Las personas que están en nuestra película lo han hecho. Personas que el día de hoy tienen resultados, que tienen cosas extraordinarias, lo han hecho y funciona. Si tú sigues los pasos exactamente como te lo decimos, garantizo que funciona. Nos lo dice el autor en su libro desde 1937, nos lo dice Bob Proctor, Barbara Cole, Gran Cardón. Y bueno, garantizo que es así. Entonces, es por eso que esta fecha tiene que ser una fecha donde tú puedas medir. ¿Para qué? Para que sepas que está próxima. Para que sepas que está próxima. Yo, para mí, una fecha referente siempre es. Mi cumpleaños. A mí, Andrés. Para mi pareja también es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque cada año hace un análisis. Establece la fecha que quieras. puede ser final de año, nuevo comienzo. No importa. Tómate un par de minutos, dale pausa al vídeo y nosotros seguimos adelante. Me alegro que estés nuevamente de vuelta aquí. Bueno, y si no, si ha sido suficientemente rápido, bueno, no has tenido que darle pausa al vídeo y la has establecido. Ahora que ya tienes tu fecha, ahora que ya sabes cuándo es, sugiero que le pongas día, mes y año. No solamente enero 2021 o enero 2022. Ojalá le pongas día exacto. 29 de enero del 2021. 10 de febrero del 2015. Me estoy inventando fechas, 2025, 2035, no lo sé. Ahora les voy a dar un tip con respecto a esto. Y bueno, ahora que ya hemos establecido qué es lo que queremos, me encanta regresar, qué es lo que deseamos tener en cuanto a la cantidad de dinero y para cuándo, ahora que hemos establecido el ser, vamos a establecer nuestro cuarto paso. Y el cuarto paso es el plan. Esto es muy curioso porque... Voy escribiendo eso es muy curioso porque ahí está bien porque voy a leer esta tal cual como dice el autor que lo pongamos en tu, en, tu, en tu cuaderno de notas lo tienes crea un plan específico y definido para llegar para llevar adelante tu deseo y empieza inmediatamente estés o no estés preparado para ello es hora de poner el plan en la acción Qué ocurre con muchas personas gran cantidad de las personas no saben cómo van a lograr su deseo no importa. Lo vamos a ver en imaginación, lo vamos a ver con planificación organizada y ahora más adelante te, te lo entenderás. Si no tienes un plan, de pronto tu plan es buscar tu plan. Si no sabes cómo lo vas a lograr, no importa. De pronto en este momento el plan que tienes para lograr eso es encontrar un plan. Cuando me encuentro con, en, en, los, en los seminarios y en varios de los eventos que, que he dado, muchas personas me dicen, Andrés, ¿Cómo encuentro mi propósito? Yo no sé cuál es mi propósito. Cuando las personas dicen eso, yo inmediatamente sé cuál es su propósito. Y el propósito de esas personas en ese instante es buscar su propósito. Es el propósito que tiene en ese momento de la vida. Aumentar su nivel de conciencia, aumentar el conocimiento y buscar su propósito. Y si de pronto eres uno de esos casos, como yo un día fui, de pronto, tú, tú, tú, de pronto el plan que tienes en este momento es buscar el plan o buscar el proyecto adecuado o desarrollándome más, no lo sé, establece puntualmente qué es lo que vas a hacer desde hoy, no mañana. Hoy, creando productos, creando servicios, dando lo mejor de mí en mi empleo, aumentando el trabajo. Normalmente el autor recomienda que evidentemente la forma de buscar trabajo no es la más prodigia, pues porque esta cantidad de dinero no llega de la noche a la mañana. Muchos dicen que se lo ganarán comprando la lotería, eh, ganándose en la lotería, pero no compran la lotería. Entonces, de pronto, es hora de comprar la lotería. No lo sé. El punto con todo esto es que, independiente de que sepas cuál es tu plan, que establezcas de inmediatamente. Si no sabes cuál es el plan, ponte a buscar tu plan. Así que tómate un par de minutos y seguimos adelante. Pero me imagino que ya tienen el plan, me imagino que ya han establecido cuál es tu plan. que has establecido uno, dos, tres, cuatro pasos. No te preocupes que ya te voy a contar ahora. Y ahora vamos al quinto paso. El quinto paso me encanta porque es la hora cuando realmente empezamos a, a poner todo esto en acción. Y al final el objetivo es que ahora le vas a dar forma a tu declaración. El quinto paso es escribir tu declaración y me encanta porque realmente es sumar el paso. 1 más 2 más 3 más 4. En este momento vamos a subir, a sumar la definición, la, la, la cantidad de dinero que queramos, vamos a sumar qué es lo que vamos a dar a cambio, la fecha para cuando la queremos y el plan. Y el autor nos recomienda y Napoleon Gil nos recomienda que siempre empecemos esto. Voy a borrarlo, ¿vale? Como para que, para que se vea. Que siempre iniciemos nuestra declaración hablando de gratitud. Me siento feliz y agradecido. Vamos a poner dos condiciones para este quinto paso. Para el tema de la declaración, quinto paso, escribir la declaración, vamos a poner unas condiciones. ¿Cuál es uno de los principales errores de las personas? Las personas escriben su declaración en futuro. El primer punto que vamos a tener es que la declaración tiene que estar en presente. Toda tienes que hablarla al día de hoy. Ya te voy a dar ejemplos. El segundo punto es que sugerimos... Sugerimos desde la filosofía del éxito, y el mismo autor nos lo dice en sus diferentes ediciones, sugerimos que siempre empieces declaración hablando de me siento feliz y agradecido. ¿Por qué? Estoy hablándola en presente y estoy diciendo que me siento feliz y agradecido. Vamos a verlo y lo vas a entender en los siguientes módulos de uno u otro modo cuando leo, escribo, hago lo que tengo que hacer con mi declaración. Diariamente le estoy mandando a mi subconsciente un mensaje por medio de la autosugestión, por medio de la fe, por medio de cada uno de esos principios estoy mandándole a mi subconsciente todo esto para que mi subconsciente actúe y le todas estas señales a mi cuerpo, mi cuerpo pueda actuar y el cerebro de uno u otro modo pueda transformar nuestro deseo en su equivalente físico. Entonces, si yo pongo mi declaración, como que voy a poner un ejemplo, yo, Andrés Larrota, me siento feliz y agradecido porque el 17 de noviembre del 2020 voy a tener 500 mil dólares en mi cuenta bancaria, ese voy a tener, que estoy hablándolo en futuro, ¿Para mi subconsciente me habla de que algún día lo voy a tener? Caso contrario de cuando yo le digo y le voy a decir, por ejemplo, cómo empieza mi declaración. Yo, Andrés La Rota, me siento feliz y agradecido porque hoy, 17 de noviembre del 2020, tengo en mi posición 3 millones de euros o más. Como siempre, hablo o más. Y es lo que tenemos que hacer. Estoy hablándole en presente. Le estoy diciendo al universo que hoy los tengo. Más, me olvidé decirles. Siempre que establezco la fecha, le pongo o antes, 17 de noviembre o antes. ¿Qué pasa si el universo tiene y te quiere enviar ese dinero antes? Tú le estás condicionando por medio de lo que dices. Entonces, en la declaración vamos a hablar de la fecha o antes. Lo voy a poner aquí como una sugerencia. Vamos a escribir la fecha que queremos o antes. Vamos a poner la cantidad de dinero que queremos. Como mínimo. Vamos a establecer y le vamos a decir al universo que queremos esa cantidad de dinero como mínimo para esta fecha o antes. ¿Estás de acuerdo? Te doy un par de minutos para que sumes esto. Sugerencia, y vuelvo y repito, y lo voy a poner aquí. Empieza por tu nombre y me siento y feliz y agradecido. Me siento feliz y agradecido. Lo voy a poner aquí para que quede. Primero viene el punto B. Me siento feliz y agradecido. Pones tu nombre antes, etcétera. Porque hoy. Y pones la fecha. Estableces la fecha. Y luego. O antes, evidentemente. Porque hoy yo, Andrés. Me siento feliz y agradecido. Porque hoy. Pa, pa, pa, pa, pa, o antes. Tengo en mi posesión o en mi poder, como tú quieras ponerlo, la cantidad de dinero que tú tengas. Y luego, como mínimo. Y luego ya le vas a poner el, el plan y lo que vas a hacer, que era el punto 2, que es el plan y lo que vas a dar a cambio. Sí se ve hasta aquí abajo, ¿correcto? Sí. Que vaya a ser que está, está, está escribiendo y que ustedes no puedan verlo. Entonces, básicamente, tu declaración tiene que dar más o menos de esta forma. Yo, Pepe Pérez, Juan, eh, Victoria, Pedro, Melissa, eh, Mariana, Manuel, no sé, lo que quieras. Yo, lo puedes poner en tus palabras. Me siento feliz y agradecido. Cuando tú la leas, tienes que estar con un sentimiento de gratitud y de felicidad porque hoy estableces tu fecha, o antes, tengo en mi poder, tengo en mi posesión, X cantidad de dinero como mínimo, porque he hecho esto, esto, esto, esto y esto. Tómate un par de minutos y escribe tu declaración. Dale pausa al vídeo, normalmente puede tomarte 5, 10, 15 minutos. Ya sabes que puede mandarnos un correo en caso de que tengas alguna pregunta por los medios de comunicación. Y el objetivo al final, larga, es que cuando tengas establecida tu tu declaración, que en el material de trabajo tienes un espacio muy interesante para lograrlo, cuando tengas establecida tu declaración, que es el punto más importante de toda esta filosofía. No te saltes este paso. Te pido que revises este vídeo la cantidad de veces que tengas que revisarlo, pero no te saltes este paso. ¿Por qué? Porque importancia, tal como lo mostramos con anterioridad, el deseo es esa pieza clave, es esa primera pieza fundamental de ese engranaje que hace que luego la fe, la autosugestión, eh, planificación organizada, conocimiento especializado, todos ellos empiecen a girar en torno al deseo. Voy a hacer una última cosa. Bueno, eso ya está, ¿no es cierto? Eh, toma foto de esto, toma una nota porque voy a, voy a explicar el por qué. Ya está, listo, perfecto. Cuando estamos escribiendo la declaración y por qué es tan importante la declaración, ¿Y por qué es tan importante el deseo? Yo sé que se los he explicado, pero es únicamente para hacer hincapié. No te saltes este paso. Nosotros recordamos que nosotros como seres humanos estamos en este momento aquí y estamos con determinados resultados. Eres afortunado y eres bendecido porque en este momento estás tomando un curso de desarrollo personal de uno de los movimientos más grandes a nivel mundial en el tema de la ley de la atracción. Estás aquí, en determinado punto estás en búsqueda, estás en una búsqueda de algo, es decir, que tú tienes una perspectiva o una visión de donde tú quieres llegar y normalmente donde tú quieres llegar es donde están tus objetivos es donde están tus logros es donde están no sé lo que quieras ese gran carro esa gran mujer esa familia ese trabajo no lo sé tú quieres llegar aquí este va a ser tu deseo en este momento qué es lo que tienes que buscar pues evidentemente tú que estás en este proceso de búsqueda, que estás viendo esto, estás buscando el cómo vas a llegar allá, el cómo vas a lograr llegar. ¿Qué pasa con gran parte de las personas y por qué fracasamos o fallamos? Más que fracasar, ¿por qué tenemos derrotas temporales? Porque pensamos que el camino va a ser en vía recta. Te garantizo que eso no es así. Cuando yo salgo desde Madrid, desde, desde el aeropuerto de Madrid y voy para Bogotá, para mi tierra... Eh, en avión, yo estoy seguro de que el piloto nunca va a tomar, despega y uff, llega en línea recta para Bogotá. El conforme va avanzando el camino, él va sorteando, él va esquivando las corrientes de viento, las tormentas eléctricas y cada una de las cosas para llevarnos seguros a nosotros. Y ese es el trabajo que tú tienes que hacer. Primero olvidarte de que el camino a tu objetivo es en línea recta. Eso no ocurre así. Tienes que estar consciente de que van a presentarse vientos, problemas, inconvenientes, contratiempos, y tu responsabilidad para que tú encuentres tu riqueza y tu felicidad es poder sortear y esquivar esos inconvenientes. ¿Y por qué es tan importante este primer paso? Porque estamos definiendo con puntualidad qué es lo que deseas. Y si tú no sabes con exactitud qué es lo que deseas, puede ser que acabes aquí, cuando lo que en realidad quieres es esto. Gran parte de las personas no han logrado lo que quieren, porque no han logrado lo que quieren porque no saben qué es lo que desean. Y mi objetivo con todo esto es que tú sepas qué es lo que quieres. Yo tal como les prometí, bueno, eh, vamos, vas a tomarte unos minutos, vas a hacer tu declaración. Te repito, voy a leerte mi declaración si es que quieres. Te la voy a leer al, al, al pie de la letra, tal como la tengo. Conforme voy pasando las semanas, voy cambiando algunas cosas, van ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? se va sorteando, pero mi objetivo sigue siendo el mismo. La cantidad de dinero, la fecha sigue siendo el mismo. Mi plan va cambiando. ¿Por qué? Porque soy el capitán de mi vida y tengo que ir esquivando sus obstáculos. Entonces, te la voy a leer igual dentro del material. Vamos a tener algunos ejemplos que lo puedes descargar. Vas a tener algunos ejemplos de declaraciones para que los puedas ver cómo queda. Yo, la rota, me siento feliz y agradecido porque hoy 17 de noviembre del 2020. O antes, tengo en mi posición 3 millones de euros en las cuentas bancarias, disponibles para mí, como resultado del trabajo y de los realidad asados, con el movimiento de piense, hágase, rico y legado. Fundiendo cada uno de los 13 pilares de la filosofía de Napoleon Hill, la suma de esfuerzos dados cada día en pro de la gente. Esto involucra leer a diario, agradecer, prepararme y entrenarme con los mejores, crear contenido, material, videos, viajes, eventos, meditación, preparación espiritual e impactar la vida de 100.000 personas. Esa es mi declaración y todos los días la leo y todos los días la escribo, que ese es el siguiente paso. Todos los días tienes que leer tu declaración dos veces al día. Si quieres ir un paso más allá, léela dos veces al día y escríbela dos veces al día. Además, después te daré otros consejos en la parte de autosugestión porque te ayudaré a encontrar diferentes formas de alcanzar tu objetivo. Quiero hacer hincapié en algo. En mi declaración yo menciono, y es algo que he venido cambiando, mi declaración literalmente en este momento dice, tengo mi posición 3 millones de euros como resultado. Pero he entendido y comprendido y la voy cambiando. En este momento mi declaración dice que tengo 3 millones de euros disponibles en la cuenta bancaria para mí. ¿Por qué he agregado estas palabras? Porque en un seminario, eh, persona, eh, que ha venido tomando varios seminarios, descubrimos que una persona puso en, para Colombia que... 5 millones de pesos mensualmente. Digo, me veo en mi posesión de 5 millones, eh, 5 millones de pesos en mi cuenta bancaria. Y puso la cuenta bancaria, si no estoy mal. De hecho, es un testimonio que tenemos en nuestra página y demás. Y seis meses más tarde, 5 millones de pesos estaban entrando en su cuenta bancaria. ¿Cuál era el inconveniente? Que esos 5 millones no eran para esa persona. Eran 5 millones que le, mandaba, eh, que le mandaban para poder hacer diferentes eh, vueltas gestiones pero nada dinero para esa persona las palabras a qué voy con todo esto las palabras la intención el pensamiento muy de la mano de lo que nosotros vamos a recibir y tal como lo verás en el pilar del deseo en el pilar de la autosugestión en los siguientes pilares nosotros estamos creando la vida que nosotros queremos uno de los objetivos iniciales es que definas con exactitud que es lo que quieres y si tú le dices al universo que quieres esa cantidad de dinero, el universo te lo puede mandarte de diferentes formas. Entre más explícito, entre más puntual seas, pues mayor facilidad vas a obtener lo que quieres. Mi objetivo con todo esto es que tengas la capacidad de crear lo que tú quieres, la vida que tú deseas, pero para eso es muy importante definirla. Escribe tu declaración. Cuando estés listo, nos vemos en el siguiente modo.